¿Qué tal, tribu? Bienvenidos a Marihuana Now, para la gente que le gusta la hierba y es para bis. Pues Raúl, cuéntame, ¿qué valoración le haces este año al Spanabis 2018? Yo he visto esta, esta Spanabis más colorida que nunca y quizás sea por, por la, gran, la gran afluencia de público extranjero. Hemos notado muchísimo público norteamericano, tanto estadounidense como canadiense y también en expositores, que ya creo que hay más expositores extranjeros que, que españoles. ¿Qué nuevas tendencias has visto por aquí? Pues bueno, como te comentaba, sobre todo público extranjero y bueno, hay mucho CBD, hay mucha empresa que trae CBD, eh, incluso algún, algún otro cannabinoide me ha sorprendido porque hay gente que trae CBG y bueno, la verdad que lo he probado, el CBD combinado con el CBG y ha sido alucinante.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 Ya llega el respiro, yo quema que quema Pero tú toma que toma Pero eso sí, en Cornellà, Barcelona Bueno David, aquí estamos en tu stand Que tengo que decirte que me parece Fantástico, impresionante lo que habéis montado Aquí con Sensi Seeds Me gustaría saber qué novedades tenéis este año Pues este año Por la feria no tenemos muchas novedades Sino la introducción de las cápsulas de CBD El aceite de CBD solo pone conocéis, que tenemos De 3% y ahora son en cápsulas pequeña botella con 60 cápsulas, um, pero por lo que queda, este año no tenemos mucho, estamos trabajando sobre bastantes planes con uh, variedades nuevas, pero eso es para el futuro. Marta, cuéntanos, ¿qué novedades habéis traído en Sweet Seeds? Pues este año hemos traído 11 nuevas variedades, nos hemos especializado bastante en el CBD, de hecho, eh, una que os podría contar un poco sería la fotodependiente, la Sweet Pure CBD, con un THC imperceptible, ¿vale? es súper bajo y sin embargo el CBD es altísimo, y luego también una auto de CBD, la Honey Peach, eh, muy buena, y a nivel de fotodependientes eh, normales tenemos sobre todo la Gorilla Gel que es una sativa súper potente, igual que la Amnesia Haze, con dos clones de Amnesia también, súper buenos y muy temprana, la cosecharemos en septiembre. Bueno, bueno, a mí que me han regalado unas semillas automáticas y me acaban de chivar que este es el mejor producto para tu cultivo. Yo me lo llevo. Jorge y Jordi, hola. Hola. Aquí. ¿Me podéis contar un poquito qué novedades habéis traído este año? Pues sí, mira, como producto revelación... ...es el Superboom Compacto... ...es un producto revolucionario en el sentido de que... ...está compuesto de materias orgánicas... ...al 100%... ...todo el que lo ha testado el producto... ...profesionales del, del sector... ...han dicho que jamás habían tenido... ...unos resultados como ese. Y cuéntame... Eh, ...¿algunas tendencias que hayas visto este año... ...en Spanavis 2018? Pues no sé decirte... ...un poquito lo que es estos cultivos nuevos... ...de otros países... ...ve un poquito lo que, es, lo que hace la otra gente... ...un poquito de diversidad... ...también ve a la gente que viene un poco agradeciendo lo que hacemos las marcas para que conozcan nuestros productos. Hemos estado trabajando de locura y ha sido de verdad muy fuerte y contacto desde otros países y entonces estamos muy agradecidos, la verdad, y eso, muy contentos al fin y al cabo. Julia, háblanos sobre CHK Solutions. Bueno, pues EHK Solutions es una empresa que se creó hace dos años ya y bueno, nos especializamos en buscar y traer marcas desde Estados Unidos en exclusividad. ¿Qué tipo de productos y marcas? Pues por ejemplo, eh, cubrimos todos los segmentos del cultivo, desde la preparación del suelo con una marca francesa que se llama Terralba, 100% orgánica, luego pasamos al sistema de dosificación y e irrigación con dos Atron junto a FloraFlex, una marca francesa y otra americana juntada para esto. Y llegamos al momento de la cosecha, que es uno de los momentos más estresantes e importantes para un cultivador. Eh, pues ahí hemos traído a terminator que tiene una peladora de cogollos, eh, que tiene su motor europeo, certificación. Es una máquina, ¿no? es, una máquina. <risas> es una verdadera máquina, porque hoy en día para tratar o podar un kilo... Son tres días de trabajo con esta máquina. Ya se reduce, ¿verdad? Totalmente. Tratamos 2,4 kilos en una hora. Aquí desde el stand de delicios que tengo que decirte, María, que lo habéis montado fantástico este año. Oye, muchas gracias. La verdad es que sí, este año estrenamos stand. Es un año muy especial. Eh, justo hace unos días, en el Día de la Mujer, Delicius ha cumplido nueve años de trayectoria y la verdad es que estamos muy contentos este año en Spanavis. ¿Y me puedes contar qué novedades nos habéis traído a este año, el 2018? Bueno, pues este año hemos traído algo espectacular, que el nombre lo dice todo, Golosa. Estamos presentando nuestra nueva variedad aquí en Spanavis 2018. Golosa es una variedad síndica llena de sabores espectaculares, que es lo que define muy bien Delicius Y bueno, una variedad más en nuestro catálogo de sabrosas síndicas. Ahí está Golosa. Y tú cuéntame Mr, R, ¿qué haces por aquí? Hemos venido ya a firmar disco, como tú sabes, así que. Me han dicho no, nuevo disco que habéis sacado. Nuevo disco, sí, carisma. Tú sabes, en todas las plataformas, en todas las tiendas y por supuesto en Delicious sí. Y como no marihuana televisión. Oye, me han chivado que muy pronto vais a estar en Costa Rica. Costa Rica, pura vida. Allí estaremos con la Copa, primera Copa Cannábica que se va a celebrar en ese precioso país y Delicius Itz es el patrocinador oficial de la Copa en Costa Rica y nos va a acompañar también nuestro artista, el señor R. Llevarme por favor, yo quiero ir. ¿no? Ahí tenemos que estar pasándolo mal, allí, tú sabes, nos tenemos que ir a, a Costa Rica a pasarlo muy mal. Fatal, seguro, vamos. Fatal, yo me voy a pasarlo fatal con vosotros también. Eh. Pasado, vamos fatal. <risa> <risa> tú sabes, la Copa Costa Rica representando al señor R, Delicius es así. Raúl, nos vemos en Madrid, ¿no? Por supuesto que nos vemos en Madrid, este año vamos a hacer las cosas mucho mejor y, y bueno, espero que también sea una feria muy, muy relevante. y DJ Rambla, en el Panavis 2018, al loro con marihuana televisión, la yeah. mejor TV canábica, ¡pum!